La modalidad que ha utilizado el presidente electo Luis Abinader Corona para anunciar quienes forman parte de su gabinete a partir del 16 de agosto es la publicación en la red social Twitter por vía a estas, este conocimiento público quien será el ministro de Administración Pública, el ministro de Interior y Policía, la ministra de la Juventud, entre otras posiciones. Aún faltan algunas, por supuesto, entre los ministerios faltantes Está el Ministerio de Agricultura, que tengo entendido como que está en manos de, del litoral de papá, eso es lo que me han dicho. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes y Recreación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ahí cabría muy bien Franklin García. Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y el Ministerio de Trabajo, que ya se... Ya se ya se cubrió, ya se llenó. Así es que... Bien, entonces, se, se pregunta, ¿cuáles dirigentes del PRM consideran ustedes debería ocupar estas vacantes? En la palestra nacional ya se especulan algunos nombres. Por ejemplo, Franklin García Fermín sería nombrado ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Eh, también en esta, en esta área hay quien postula a María Teresa Cabrera. Que fue. Eh, ella fue de ADP, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, el expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores. La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. El abogado Orlando Jorge Mera es el favorito para el Ministerio de Medio Ambiente. No, no me parece como que su perfil me dé por ahí, pero bueno. Otras voces también postulan a Yolanda León, ambientalista y activista del Grupo Jaragua. Ito Bisonó suena como el posible ministro de Industria y Comercio. Eh, no sé qué tan pegado este, Willing, eh, eh, este hombre, Ito Bisonó. ¿Ito Bisonó? Uh -huh. Sí, ellos hicieron sí. alianzas. Se, ha, esto, se <risa> ha, ha mencionado su nombre para el ministerio. Suena como el está. posible ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Wellington Arnold no. sería nombrado ministro de Trabajo. Bueno, ya ese fracasó. Bien. Bueno, vamos a ver, Yerjan. Bien, miren, yo lo que creo es que cada presidente hay que permitirle la oportunidad de elegir a su gabinete, porque en función de ese gabinete eh, es que va a ejecutar su, su, su plan de gobierno. Eh, me he visto con mucha pena, si se quiere, la presión a la que ha sido sometido eh, Luis Abinader, por diferentes grupos económicos y también por, por alguna, algunos sectores, por ejemplo, como es el caso de, de, de estos grupos feministas, que han estado presionando de manera impresionante a Luis Abinader, incluso cada vez que nombra un ministro le, le, le ponen ahí el conteo, tantos hombres, tantas mujeres. Y no se trata de eso. Eh, en principio, y que no parezca esto un comentario machista, las mujeres tienen que entender que eh, la, a, aunque hay una deuda social con ellas, que hay una deuda social con ellas, llegará el tiempo en el que ellas ocuparán la mayoría de los espacios, como ya lo es en las universidades, como es, lo, como es en, la, en la mayoría de, de empresas, eh, por ejemplo, eh, privadas de la República Dominicana. Llegará ese momento, pero es muy corto todavía el tiempo que ha transcurrido eh, desde que las mujeres han conquistado estos derechos y es, se, va, se va a hacer un poquito difícil eh, eh, hacer un equilibrio de 50-50, o de un 60-40 todavía con relación a la mujer, y esto eh, ojalá pudiera venir algún sociólogo a hablarnos de esta parte más adelante, pero hay que entenderlo. Yo creo que las designaciones que ha hecho Luis Abinader son correctas, eh, entiendo que ha, está designando un equipo de trabajo, no necesariamente tan ligado al PRM, sino que está eh, eh, para, a, aparentemente eh, tomando una visión hacia futuro, está queriendo ser el presidente de los dominicanos y no el presidente del PRM, y esto es importante, independientemente de que también el, esos compañeros de, de la base del PRM también tienen todo el derecho de ocupar cargos en el gobierno, pero ya para eso habrá tiempo, a partir del 16 de agosto. En ese sentido creo que que lo está haciendo muy bien hasta ahora, está sopesando muy bien las designaciones, y creo que hay que permitirle ese derecho, porque, señores, es que vivimos en una democracia y lo elegimos a él para que nos represente como presidente de la República. Yo veo periodistas incluso con una presión tan fuerte que parece que hubiese sido yo que lo hubiésemos elegido como presidente, y hay que recordarle a los grupos de presión y a los grupos fácticos de la República Dominicana que vivimos en una democracia representativa. El que votó la mayoría del pueblo dominicano eh, votó por Luis Abinader para que lo represente como presidente. Entonces, tenemos que permitirle a Luis Abinader y no a nadie más que nos represente como presidente, que él tome las decisiones que tenga que tomar con relación a, a todo esto. Y por último, también veo eh, mucha euforia y, y, y mucho dimes y diretes con relación a las decisiones que está tomando el gobierno saliente. Eso es un, un tema muy importante a debatir, pero que tiene la misma calidad jurídica jurídica de, de aquello de la extensión de, de, del estado de emergencia, que no va para ningún lado. Hay que entender también que el gobierno de Danilo Medina sale el 16 de agosto. Constitucionalmente así está establecido el 16 de agosto. Y por tanto, no se le puede pedir a un gobierno que está saliendo que deje de tomar decisiones eh, para evitar situaciones eh, futuras. Una cosa es la prudencia, otra cosa es la legalidad. Y es importante esto. Así que Concluyo diciendo que hay que permitirle a Luis Abinader, que es el presidente de los dominicanos, elegido democráticamente, constitucionalmente, que ejerza su labor de presidente y que nos represente. Bien, gracias, Yerjan. Aprovecho para saludar a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Va? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a Fulvio, a Yerjan. Buenos días, Buenos días, días a todos los muchachos acá en el set y a toda la gente que está en su hogar. Bien, Buenos gracias, días. Carolina Fulvio. Bueno, con esto de las designaciones, ahí me está faltando el procurador o la procuradora, Amado. Sí, sí, está La Dirección sí. General de Impuestos Internos sí, claro. también, que sí. bien... No, eso no es un ministerio. No, no, pero eh, un tiene, tiene una sí. trascendencia de suma importancia. Eh, Hay algunas designaciones, por ejemplo, la designación del Ministerio de Trabajo que mucha gente creía que iba a ser para el Écido Paula, el presidente del PHD, sí. pero ahí, ahí vamos. Para el Ministerio de Agricultura se suena, eh, Amado, Limber Cruz se suena para el Ministerio de Agricultura. Es un productor, un profesional eh, de mucha categoría, del litoral de Hipólito Mejía. Eso Vamos me a ver qué pasa, ¿verdad? Me dijeron que ese ministerio era de, Y era en el Ministerio no. de Medio Ambiente se está sonando a Orlando Jorge Mera, eh, para el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y ¿Qué irá a hacer Orlando Jorge Mera? Nunca bueno. se le ha oído ni siquiera <ríe> en una fundación. Bueno. Bueno, entonces, eh, <risa> no. ya la designación ¿Tienes? es realizada. Por ejemplo, a mí me agradó mucho la designación de Sonia Guzmán como embajadora en Washington tiene perfil para eso, ojalá que también ella se pueda eh, rodear de, de buenos eh, eh, profesionales del área de la, en la Cancillería y las designaciones de Mario Lama, eh, un doctor eh, connotado, un doctor a carta cabal en, en el Sistema Nacional de Salud, ya se está organizando todo lo que es el eh, Ministerio de Salud Pública, Sistema Nacional de Salud y esas partes, que ambos, eh, todo el sistema de salud pertenecen a la Comisión Especial para el Combate de la Pandemia, que lo preside la Vicepresidenta Raquel Peña. Entonces, hasta ahora esas designaciones han sido bien acogidas eh, en su mayoría en el pueblo dominicano. Bien, como no, aprovecho el momento para saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Que ya había metido la cuchara. Ya. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Buenos días, Pero... amado Carolina Yerjan Fulvio y amables televidentes. Agradecido de Dios por la sí, luz está. de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo con ustedes el contenido de este día martes. Bien, gracias, Francis. Carolina. Bien, eh, como ya algunos de los muchachos han señalado, las expectativas en lo que tiene que ver con las designaciones eh, del señor Luis Abinader, nuestro presidente electo, eh, creo que las expectativas la, haya, la ha llenado una parte importante de la ciudadanía. Eh, faltan, creo que esos ministerios y esas direcciones importantes, como por ejemplo la Dirección General de Impuestos Internos, que Fubio resaltaba, la Procuraduría General de la República. Creo que al nivel que se ha ido hasta este momento, es para no decaer al final, que las personas que sean eh, designadas, pues, cumplan, si se quieren, con ese perfil que hasta ahora de alguna forma pues lo han logrado y gente eh, con un comportamiento y con muy pocos señalamientos. Esto ha sido una de las cosas más importantes, esas claras señales que ha estado dando el presidente Luis Abinader. De hecho, ayer resaltaba nuevamente eh, en uno de los tuits o mensajes cuando hacía la designación del el director del Servicio Nacional de Salud, Hacía referencia a las compras de los medicamentos y decía que lo harán directamente con la OPS, con la Organización Panamericana de Salud. Y, y destacaba, el cambio es transparencia, o sea, que hay una dirección muy clara y hay un mensaje muy claro a los funcionarios que vayan a dirigir las instituciones y los ministerios hasta ahora, y esto es muy bueno, nosotros esperamos que no solo sea de inicio y que de alguna forma, pues, él logre controlar a quienes busquen controlar o no permitir, sancionar, sacar, lo que sea que haya que hacer, eh, a esas personas o a esos funcionarios que quieran hacer las cosas sin debida estamos cansados ya, y eso fue lo que se demostró en las elecciones, estamos cansados de lo que hemos venido observando en nuestro país, en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos. Entonces, en ese sentido, la línea del presidente electo creo que está muy, muy clara hasta el momento, y esto es muy bueno, porque el pueblo dominicano lo necesita, tenemos sed tanto de justicia, de transparencia, de una eficiencia en el manejo de los recursos, del buen ejercicio de la política y de los funcionarios en los roles en los cuales se desempeñan. Otra de las cosas eh, que quiero eh, señalar brevemente lo que tiene que ver con el tema de la mujer. Tengo una posición particular en esto porque yo entiendo que no necesariamente tiene que ser 50 mujeres, 30 mujeres, 20 mujeres. Si Luis Abinader Danilo Medina, Leonel Fernández, el presidente, que sea que esté, entiende que en los puestos que están, los perfiles que él anda buscando, los representan caballeros mayormente, que se sienta, eh, o que haya una cercanía y que cumpla con esos requisitos que él busca, y estos son caballeros, pues vamos a poner caballeros ahora, si entonces él entiende uh -huh. que el perfil las condiciones eh, intelectuales, académicas, de preparación, eh, de comportamiento, de historia, de hoja de vida, lo representa una mujer, pues que ponga una mujer. Pero no esta presión de que no hay mujeres en los diferentes ministerios. O sea, quien debe de estar es quien cumpla las competencias. O sea, quien tenga las competencias. No se trata de si es mujer o es hombre. Entonces, yo creo que el propio... Eh, este propio esta propia línea de pensamiento de entender mm. ah que si no ponen mujeres ya hay machismo o sea creo que eso mismo le hace daño al tema de quienes buscan claro. posicionar a las mujeres en, en, en un, en un aspecto importante en la sociedad convierte el machismo en embrismo entonces ¿Eh? <risa> entonces hay que ser cuidadosos con eso veía unas declaraciones de una dama eh, que tiene que ver con representantes de las mujeres feministas. Doña Sergia, feminista. una peladita eh, sí, de doña sí. Sergia. Ella es una, una no, tirapiedra en no, ese no, tema. Yo, no creo que realmente se trata de esto. Es lo mismo Muy que brevemente. lo que pasó para cerrar con la, las gobernaciones. Son todas mujeres. O sea, si todas tienen la capacidad de hacerlo, bien. Si son caballeros que tienen la capacidad o son cercanas al presidente, bien. No se trata de si es mujer u, o, u hombre. Entonces, hasta el momento, creo que en ese sentido, en lo particular, eh, ha llenado las expectativas. Esperemos Bien. que Bien. siga así. Gracias, Carolina Francis. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, <risa> que... Estamos queriendo que, ver, elucubrando a ver lo que falta bueno, y cuáles serían. Eh, de hecho, ya Luis Abinader nos mandó el mensaje desde el inicio, y es lo que yo he resaltado al traspasar su voluntad de designaciones a las redes sociales y hacerlo procuró en principio reducir al máximo las especulaciones, las listas que aparecieron en los primeros momentos y permite de esta manera exponer los nombres con tiempo hábil a su inicio de mandato, exponer los nombres al público, al pueblo. Obviamente que para mí eso es un, un signo de transparencia, porque la evaluación la está haciendo el pueblo junto con él. Cuando se habla de una designación, inmediatamente empezamos nosotros, mira que todavía estamos hablando de lo mismo. Porque cada vez que avanza el tiempo, conforme avanza y conforme designa, nos da una oportunidad de evaluación de ese designado. Nos pasó con Chu y dijimos que ciertamente, y a pesar de los pesares, es un activo del PRM, hombre fiel del PRM, desde los inicios, y creo que es uno de los activistas importantes. No sé si Andrés Bautista lo van a tomar en cuenta por el tema de, de Odebrecht, pero es el presidente, ¿verdad? Eh, no, no, no, no, no, no, el no, presidente, no, el presidente de, Paliza, eh, paliza. paliza, bueno, pero qué, ¿en qué Estaba sonando también, estaba sonando, estaba sonando para un carro. Perdón, sí, verdad que el presidente Paliza, pero en todo esto, creo que debemos de saber que los activistas políticos de renombre nacional se estiman que pueden ser designados. Y que eso entra también que hay muy pocas mujeres activistas como los hombres en el partido que tengan una connotación nacional, Exacto. con excepción de Gianilda quizás. Gianilda eh, las la, misma de, Carolina, la misma Carolina. La misma que Carolina que está ya en posición. Eso no aplicaría. Entonces, cuando todo esto pasa... Eso es lo que falta, eh, activismo de parte de las mujeres. Entonces... Cuando todo esto pasa, es que se le está ponerla, diciendo a la mujer, ponerla por sé ponerla. activa, sé preponderante, es decir, sé desde adelante, enfréntate, utiliza tu, tu, tu capacidad y ponla al servicio de la política, que para eso es que estamos en un Estado social, democrático y de derecho, y cada vez que se le coloque el género a la discusión, empiezan a existir las brechas o los distanciamientos entre hombres y mujeres. Entonces, no creo que sea la situación de Luis Abinader de, de colocar de forma eh, desmesurada o intencional de tener menos mujeres a menos hombres o a más hombres. Entonces, yo creo que no puede entra entrar ahí el debate de, de, de equilibrar supuestamente por asunto de género. Pero Lo usted, que debe equilibrar es por capacidad. Ustedes son unos agua fiesta, porque la idea era que comenzaran a decir nombres. No, fulano aquí, Fulano allí. Pero y ya está, ya está dado. Edad, yo yo ¿Sí? me la voy a jugar. Ya, ya está dado, Mira, entonces. No, no. Lo que ya está faltan, dado. No, lo que faltan. No, porque fíjate, lo que falta son direc Oye, direcciones no, y, y, no, y no, autónomos. No, el Ministerio de Agricultura ya lo dijeron. Linvercru no, ¿quién ha dicho? -Cruz. Lo que se menciona. no, no, Incluso ha creado ha claro. creado fricción en el patrillo, Porque ¿no? no se considera es que es, un agrónomo. ¿qué, ¿Qué pasa con eso? Es él que no eso, es da, eso lo maneja más no. se maneja más internamente. Dicen que eso está en manos que que eso está en manos de papá. De la, del litoral de papá, el asunto de agricultura. Ahora, yo después voy el a hablar de, de lo interesante de papá oye, haciendo la visita a, a la los vez. a los mandos. Oye, oye, el Ministerio de Cultura, a mí me hubiese gustado más la diva ahí que donde está. A mí, particularmente, pienso que quizá ella hubiese hecho. Un mejor trabajo ahí. Pero bueno, el presidente es Abinader, no yo. Uh -huh. Bien, ah, el claro. Ministerio de deporte No, pero Educación, tú puedes física, opinar también. Eh, en Cultura, ¿quién sí. tú crees que puede...? Dice ella que... No, mi, no, a mí me hubiera gustado la diva. Ah, ok, la diva. No me diga que van a poner a Robertito pero, ahí. Y Tony Raful. <risa> no, pero por Dios. No creo, Y Tony no. Raful, no, el, el mejor. mejor. No, no, yo ¿Eh? no creo el que van a poner a Robertito ahí. El pero mejor. me dicen que él no quiere... No, él no quiere eso porque él es diputado del Parlamento. Él quiere estarse tranquilo, ya imagínate, sí. el poeta llegó a una edad en que uno comienza a, a soltar cosas. Ya. Bien, entonces, eh, deporte, en deporte, Fulvio, ayúdame tú que conoce mejor Fulvio es que puede conocer ¿No internamente. No hay deportista ahí. Bueno, eh, sí, ¿Hay sí. Deportista sí. Reconocido? sí, sí, hay, hay deportistas, incluso eh, el que vino aquí... A, ahorita Tony nos va, le podemos preguntar si estuvo a cargo de, la, de, de todas las actividades deportivas del partido. Okay. Ahí me dicen que hay una situacióncita y entre dos altos dirigentes del PRM, sí, porque tienen una sí. pequeña pugna, como es natural de todos los partidos. Da nombre, da nombre. Eh, por ruégatela. un candidato y otro nombre. <risa> Más adelante lo puedo dar. Ay, <risa> te metas pichonada. Ah, el Ministerio de vos? Educación <risa> Superior, Franklin García Fermín educación superior, sí. ciencia y tecnología sí, correcto. sí señor, industria sí. y comercio y pyme, ahí no conozco a nadie sí, hay muy buenos técnicos y empresarios importantes sí. que el ministerio de la mujer tú sabes quién es no, lo pero no, eso no lo van a quitar el ministerio de la mujer, o sea, ¿Eh? que por eso hay que quitarlo bueno, pero eso no se ha dicho en el ministerio de la mujer a mí hubiese gustado una persona pero hasta yo mismo estoy <ríe> en desacuerdo conmigo mismo De la edad, Dira. doña Ibelice hubiese sido magnífica, pero su edad. Ay, ya. no, hay que dejarla en su, hay que no, no, en su no, caverna. No, no, no, no. Ya, hay ya. que dejarla en su caverna Hay que no, siga. No, no, precisamente. Literaria. Ella sigue dando clase. Ella sigue dando clases. Oiga, eh, sí. doña Lourdes, para él, la gente. Pero, no, no, eh, no. Pero eh, ese término. Amado, eh, amado. El término, no, la caverna. Es que la caverna para los... Amado. Me gustaría que un no filósofo, refugio, que un filósofo llame refugio, cuando, refugio. cuando el ella se meten en su caverna y ¿Sí? duran semanas leyendo. y, Oye, y, y Ella sí. sigue no, dando no, clases. A, a Fran Tejada que llame. Ajá, no, a Fran Tejada. Tejada. Doña Oye, Ibelice. El único. Doña Ibelice sigue dando clases en el Instituto José Francisco Peña Gómez y sigue orientando a la mayoría de esos políticos que ustedes vean. Es una dura. Eh, y Belice, que lo orienta sí, con la mente una lúcida. Otra es así, otra de las energías es que sí, se no, necesitan no, no. para Exacto. dirigir un ministerio. Sí, sí, sí, eso es, verdad, o sea, eso es verdad. O sea, ahí hay un problema, pero mira, hubiese sido magnífico en ese puesto. Y, el, y medio ambiente y recursos naturales. Fulvio no lo Ureña, lo Fulvio. candidato que es a Fulvio Ureña. Sí. Fulvio. Entonces, Entonces, en recursos naturales en y el ambiente. Ambiente. No, en el medio ambiente. medio ambiente. Ahora, medio ambiente es amplísimo. Sí, pero... Sí, claro. Pero a nivel de ministerio. No hay a nivel sí, de ministerio, hay direcciones nacionales. Sí, claro. bueno, pero es a nivel de ministerio, Francis. Sí. El, el, el problema es que a ti te ponen en una cuestión ahí. Y si el ministro no le interesa, tú no vas le a pasar. Pasa a como a... O sea, <risa> le pasa como a Víctor Armando. <risa> lo lamentable sí. es que aquí hay que tener la cabeza para poder dirigir. Si usted no es la cabeza, sí, sí. qué cosa. No, y muy, buena, que y muy buenas relaciones con el presidente, porque También, ahí hay demasiados intereses. Ah, oh, pero eh, eh, lo primero es que, que en la parte que tiene que ver operatividad del Estado, Señores, pero... los incumbentes motorizan, deben motorizar las funciones de esa cartera o de ese ministerio. Oye, oye, aunque no... De no ser un operador real, prácticamente se le estaría relegando, a que el presidente es lo mismo que hizo el que, se, el que se va, que eran la visita sorpresa, mira, sustituyó todo mira, tipo de ministerio. Mira, mira eh, no haz pude. una obra de caridad. Tú sabes que estuve viendo ayer tarde una información de la de, de la defensora del pueblo. Ya esa mujer, ella ella está pidiendo que la <ríe> sí, quiten. Quite <ríe> de ahí. Francis, cógelo de manera provisional. Provisional. Sí, no, hombre. Se lo vamos a dejar. Vamos a llamar a Guido. Ah, llámate Guido, a Guido, Guido, que Guido vi que, que lo coja. estaban impulsando llámate a Guido por cierto Ese sí fue un a producción buscate. que se llamen a Guido a ver si lo localizan porque si, si él estaría dispuesto a, a asumir sí, a, es por, a pesar de, lo, de los lloros de, de Hopperman no hay, no hay cuarto ahí <ríe> Pero mira. De Hopper, mira, más que quería. Esa, del pueblo. esa no sí el fue un, no, no un dislate. Porque la verdad que, Ay, no do que, que doña. ¿Cómo se llama ella? La, la, la defensora del pueblo, Azoila. Sí. Desde el primer momento dio connotaciones de que no sabían qué estaba ni para dónde iba. Y ya al final, ya está harta del cargo. Llévenme. Llévenme. Sí, sí, soy que está cansada. No, la Eso está es cansada, ¿eh? no pero en renuncia. deporte. Eh, está cansada ya. Doctor, Ese, en, de, oye, en deporte está Moisés Alou. Que se, también ah, se, se okay. ha sonado. Mira, uno de Alberto los Alberto Rodríguez, también, dirigente deportivo. Ese fue el que vino, sí. Alberto. Uno de los sí. elementos que hay que analizar con las designaciones propuestas por Luis Abinader, bueno, que no son propuestas, porque él es el que va a decidir al final. Sí. Son prácticamente designaciones de dirigente. Claro, son designaciones. Es que ha habido un equilibrio, sobre todo en términos de madurez y edad. Fíjense que no hay viejo, viejo, viejo. Sonia, no. una mujer vieja, pero todavía se le ve sí, no. en condiciones ¿verdad? No, no, no y para no, el no, cargo no. que ella y eso es más que más que todo es pero, un reconocimiento a don Antonio sí, Guzmán. Sí, sí pero sí. todo y, son... y, y, y, y tú te fijas que Jorge Mera dio dijo que el, el triunfo de, de Abinader era un como un homenaje a su papá que debe estar muy gustoso de, de ver a Luis Abinader en el en la posición presidencial. Pero cuando él fue el presidente, el Abinader, era un chamaco. Otros claro, nombres, un otro nombre que se suena en agricultura es el agrónomo Confesor Faña. Es el mismo Eligio Jaques y es Eris Rivero, quien eh, conforma la Confederación de Productores Agropecuarios a nivel nacional. Eris Rivero es un Eris Rivero conoce, técnico. <risa> conoce <risa> muy bien Lo que eh, es... la situación agrícola del país y sí. podría hacer un buen trabajo. Bueno, pues nada, eh, el elemento quizás, in, o uno de los, de los elementos importantes aquí es ver la calidad de la gente que se están proponiendo como designado, o que se están designando. El caso, sobre todo, el tema juventud, este madurez, Fíjate, el, el, yo no conocí al muchacho de, de Kant, a, a, Luis, sí, a Miguel, Luis Miguel. A Luis Miguel de Kant. Kant. Uh -huh. Pero eh, parece una persona de una, de una edad bastante interesante para... Trabajar en uno de estos lugares, producto de uh -huh. madurez. eso Siempre hay una relación edad-madurez. Entonces, qué bueno. Por eso yo planteaba aquí, por eso yo planteaba ¿Tú aquí, sabes que, que, que yo... la gobernadora que se estaba mencionando, se estaba diciendo que tenía que ser una persona con ese perfil. Para, sí. para evitar... Josefina Marte. Exacto. Entonces, pero tú sabes una cosa, que yo pensando en, en Jorge Mera... Pudo haber hecho un buen trabajo en el Ministerio de Trabajo. Sí. Él quiere ir de hotel. Ah, ah bueno, puede ir para el ah, hotel. Oh, sí, puede ir para el hotel. Ah, Ahí le conviene. ¿no? A Ahora, mí me gusta... en Yo en le general, sugiero... ¿eh? Él estuvo en el hotel. la Yo le sugiero a Luis pues Abinader, como le, como le opiné eh. con el tema de Interior y Policía de Chu. No es Chu en sí mismo. Es el conocimiento de la ley y de lo que entraña dirigir un ministerio, un, un interior y policía que le fue transferido, a menos que Luis Abinader vuelva y le transfiera a quien tiene que tener el mecanismo que es migración, porque a migración le quitaron la parte operativa y se le entregaron a, a Monchi y Fadul porque el plan de regularización era el plan que ellos tenían, que de hecho es un decreto, no una ley. Entonces, si Chu tiene... La, la, la capacidad para dirigir ese ministro, ese Ministerio de Interior y Policía, por lo que entrañan sus responsabilidades, que es más allá de lo que aquí se conoce, de ir a cambiarle o a traspaso de armas, o, o conseguir un permiso. Las extradiciones están ahí. Entonces están las tradiciones, está la naturalización de extranjeros. Sí, también. La que le otorga la nacionalidad. Está, la, está por ahí pasa. La residencia, a pesar de que es de migración, son muchas las cosas que pasan ahí. Ahora bien, en cuanto a Jorge Mera, creo que también hay que evaluar que haría me mejor trabajo en esos lugares, en esas direcciones que estamos hablando, que ponerle en mano medio ambiente, que entraña entonces lo que hemos dicho, la responsabilidad. Pero Gianilda pudiera estar en el Ministerio de la Mujer ahí un especialista un especialista y el conocimiento y el conocimiento Gianilda pudiera ah, estar en la arqueológica pensándolo ahora Gianilda pudiera estar en el Ministerio de la Mujer ¿Quién? Gianilda Ah no la la eh, Gianilda la, la fortaleza tiene tiene no, pero es que tiene que es la fortaleza de eh, ella, eh, la forma que no ser el lo más alto del poder presidente son los ministerios, entonces, naturalmente, ya... Y a mí Y entiendo que pudiera ser un buen trabajo. Estoy de acuerdo contigo. Eh. Sí, y yeah. ahí la va. Bueno, señores, la pregunta del día. ¿Quiénes considera usted deben ser los titulares del ministerio What? de los ministerios faltantes en el gobierno de Luis Abinader? Háganos el feedback. 829-451-3381. WhatsApp es nuestra vía de comunicación. Bueno, y Miren, vamos incluso, a ver qué dicen vos. Marcos o, o, eh, opinó esta temprano Y dice buenos días para todos. Creo que los cargos deben ser por capacidad, no si es hombre o mujer. Es un buen detalle este de sí, el planteamiento que, que hace Marcos, porque realmente hay una pugna y una presión pues mediática que se le está haciendo a Luis Abinader, y eso señores, pero eso es tan fuerte que los la, partidos la, la, a veces necesitan eh, andan buscando mujeres para poder cumplir con esa cuota sí, porque no hay cuota. mujeres que quieren eh, de participar. manera eh, interesada participar eh, abiertamente, claro, pero claro, claro, y tienen que salir a buscar mujeres. Es no verdad. solamente vamos a ponerte, no tienes que hacer el trabajo. Por Entonces, ejemplo, no, sé, sí, no se trata de eso. Es fuerte. Eh, es en el PLD claro. hay, una, hay una participación muy <risas> activa de las mujeres. O sea, eh, sí. hay, hay, hay mujeres, por ejemplo, en el PRD no hay tantas. Y eso provoca situaciones al momento. Y en el de PRD elegir? hay mucha gente. <risa> Yo no, lo no, pensé, pero te, te, no lo quise te, decir. Te, te, te digo porque, igual, igual que es reformista, cuando tú buscas la paz. No, no, en, general, en el profesor, reformismo hay muchas mujeres. Eso es proporcional. Oigan esto, señores, no se equivoquen. Eso es proporcional a la cantidad de gente que hay. Si hay 10 gente y hay claro. una mujer, igual que si hubieran 100 gente y hay dos mujeres o, o 20. O sea, eso es proporcional. Pero,